¿Qué decía? Digo, porque te notaba que va cambiando tu mirada. cambiando que yo no vi a nadie. ¿Esa semana no había no a nadie? nadie se no había a nadie. ¿Nadie te vino a visitar? Un... No, no, no. no para notar no. esa postura? No, no, no tu... desaparecí tu del universo durante una semana. Solo miraba videos de Fabi Cantilo. <risa> muchas veces, muchas veces los mismos videos. ¿Y le mandabas a alguien para que te viera? Como no, nada, nada, bien, nada, nada. ¿Y este lo único que amigo que hice... digo que tenían con Fabi? ¿Tampoco la o sea, devolución? De no, no, no. Ya. Es lo único que me dijo cuando fui a su casa a hacer el casting... Que me maquillé me hice el lunar eh, me puse unas medias negras que sé yo me dijo boluda sos igual y ahí dije bueno capaz que me sirve todo esto como fue la primera vez que me dijeron que era igual a ella porque antes claro. no, no, no, no, nunca y no esa semana estuve encerrada en mi casa sin ver a nadie lo único que hacía era ir a pasear a mi perro porque tenía sus necesidades claro. y nada más y después y lo y sentías Uy. ¿no? Cuando estabas en tu casa Sentías que... Cada día me iba metiendo Un poquito más claro. Un poquito más Pero era pura imitación En ese momento En ese momento No estaba armando Un personaje desde O sea, de todo lo que pasó Después que empecé a pensar Como ella como, y... a, a moverme como ella En ese momento Lo que estaba haciendo Era imitar Y cuál es? eso me gusta Digo, ¿cuándo fue el clic, Ese ch -ch -ch que entró viste, encastre, Decís sí, entró el personaje eh... Y es por acá Bueno, creo que fue Después de conocerla a ella eh, Una vez que me dijeron Que había quedado que Yo ya lo sabía igual. <risa> eh, sí, sí, sí, porque estaba tan en personaje que era como imposible. No me veía, mira. sí, sí, era imposible. O sea, si no me elegían, realmente no tenía sentido. Eh, y creo que cuando la conocí a ella, lo que me pasó fue que le hice muchísimas preguntas de su vida privada, de cosas que obviamente no voy a contar. No la fueron, conocías a ella de antes. No la, o sea, la había visto, pero no sí. la conocía, ¿no? ¿Y su música? Porque son generaciones música, distintas. Sí, sí, Digo, sí. ¿Sí, -sí eras fan de Fabiana Cantilo antes? No. no era fan, pero sí la escuchaba mucho. Era como parte de la, de la banda sonora de mi, de mi adolescencia, de mi infancia, de mi familia. ¿Cuántos años tenés Mica? 31. Ah, claro. ¿Y, y, sí, ¿cómo, sí? ¿Y cómo fue ese encuentro? ¿Qué, fue, ¿Qué te dijo ella cuando, por ejemplo, te vio haciendo de ella? Eh... Bueno, ella me vio recién, hace nada, hace dos semanas. Ah, Me vio por primera vez. No, bueno, me vio una vez, me fue a ver al Luna, que tocamos que tocamos giros, y ella fue con Fito a vernos, que era muy gracioso, porque estábamos nosotros cantando. Mica es cantante. Sí, claro. Esa voz increíble. Y ellos dos estaban en la platea, mirando, como nosotros todos sabíamos que estaban ahí, pero nadie quería ni mirar, ¿viste? Era como, ahí no hay nadie. Así que esa fue la primera vez que después vino, se acercó al escenario y dijo, no, no puedo querer, están iguales, qué impresión, no sé qué. <risa> Así que fue muy gracioso porque como que ahí dije, bueno, listo, o sea, se vio que eso era lo que quería amiga, que suceda. Yo no la voy a spoilear porque hay, por hay gente que todavía no la vio o está mirando determinados capítulos, pero el, el hecho de que vos todo el tiempo, tu personaje... No, lo llama Páez, Páez, Páez. ¿Esto era así? O sea, ¿Flaviena lo llamaba Páez, apito No, eh, Fabi no siempre lo llamaba Páez. Por guiones estaba puesto algunas veces que, le, que, lo, que lo tuteaba y otras que lo trataba, lo trataba de usted. Eh, pero yo en, el, en todo ese proceso de semana eh, viendo videos de Fabi, había visto un video de Fabi que decía que cuando ella te quería, te, te quería mucho, o sea, íntimamente, te trataba de usted. Ella con su familia se trata de usted. Entonces implementé esto a todo, el, a todo el guión. Solo las veces que está enojada o algo, lo, lo trata de... Sí. Claro. Pero después siempre es padres porque me parecía lindo como algo diferente. Y lograste, creo, una amistad porque ayer te juntaste con Fabiana a tomar mate o té sí. a la tarde. Sí, ¿Cómo es eso? Claro, te juntan a tomar mates, ahora son amigas. Es que teníamos que hablar un montón de cosas porque claro. la última vez que la vi, la vi con el equipo de Netflix, que fue un amor todo, pero claro, era un ambiente de trabajo. Sí. Y ella todavía no había visto la serie. Entonces oh, hizo ay. como una, un video reacción que le hicimos... Tenemos el encuentro, ¿eh? Ah, Digo, porque ¿tú? las redes son todo, pero estamos haciendo tele. ¿eh? Y a bueno. nuestro público de Desayuno Americano le mostramos este encuentro. Sí, a ver. ¿Quién vino a tomar el té? ¡Mi doble! <risa> Hola. Desmintiendo los rumores de... Yo me tuve que quedar callada, Mica, porque cada cosa que hablo, este labio... Yo, dije... yo hablé por vos, igual. Sí, ¿eh? ya sé, ya sé. Bien, Ahora vamos a chusmear un montón. Sí. Nosotras nos amamos, estamos re agradecidas con la serie. y Todo lo que dijeron son pavadas. Sí. Pero... pensa amarilla. Bueno, acá estoy con mi yo más joven, chocha. Vamos a chusmear. Buenas tardes, señores. Adiós. Adiós. Bueno, pero lo que tiene de bueno las redes, además de transmitir este momento tan íntimo tan de ustedes, sí. es que se desmiente rápido todo, vale. se terminó. Sí, total. Basta. digo a todos, sí, aquellos pero se cortó todo un globo. Cortó, de... se, se, me parece que sacó de contexto algo. Sí, y, sí. Bueno, no, ella grabó un video, que todos levantaron ese video y, y nada más, y claramente nadie se metió a sus redes a ver qué le pasaba con la serie, pero ella siempre dijo que estaba buenísima. Eh, y una obviedad, está contado porque es la vida de Fito. Y